Buenas, pues eh, me llamo Francisco Javier Macero, eh, soy profesor de educación física, pero bueno hace cinco años que entré en el centro de profesores y de recursos de Zafra y actualmente pues estoy ejerciendo la labor de asesor de tecnologías educativas. Bueno, la lección de la temática de la crossword pues viene dada porque es una actividad de carácter cooperativo que permite, pues, en primer lugar, trabajar eh, pues diversos contenidos de forma cooperativa. Es decir, los alumnos pues intentan elaborar de forma grupal pues figuras de posts Entonces, eh, permite pues trabajar sin distinción de sexo, de edad, de condición física, es decir, cada uno pues tiene un rol y lo voy a aplicar perfectamente. Aunque hace unos años, pues el tema de aplicar las T.I. en educación física era algo un poco complejo, pues ahora pues, con la diversificación que hay de recursos y de gadgets, pues la verdad es que las TIC tienen mucha aplicabilidad. El problema es que los recursos que encontramos en la red, pues no son tantos. Y eso pues da pie a que muchos docentes pues, nos atrevamos un poco a elaborar eh, materiales pues, de la experiencia que tenemos de de creación de recursos y de bueno, pues, la aplicación de, de estos recursos en el aula. es el entorno de TIC AgroSport. como puedes ver, hay tres modalidades. Hay una modalidad virtual, eh, que sería una modalidad eh, para realizar toda, todos los módulos de, de forma online, es decir, fuera del centro. Otra modalidad, que sería la presencial, sería todo lo contrario, para realizar la, las actividades prácticas en el aula, con vamos, una aplicación de la CIP, pero dentro del gimnasio. Y la modalidad intermedia, que sería la semipresencial, que sería, bueno, utilizando una modalidad blended learning, es decir, que tendría una parte online donde se venían los contenidos teóricos y la parte práctica de actividad física, pues que sería el, en el centro. Bueno, de los módulos y, bueno, de, de las partes de las que se compone CIP AcroSport, pues intenta incluir un vídeo que te va eh, explicando un poco pues, de qué, en qué consiste, por ejemplo, en este caso, pues te habla un poco de todo lo que es el y las tres modalidades que hay. Aquí arriba puedes ver que hay una serie de índices que, bueno, la, que vienen las modalidades, las guías tanto del alumno como del profesor, los recursos para que puedan descargarse y, bueno, una descripción un poco de, pues, de los derechos de la licencia Creative Commons que, que tienen el, el recurso y bueno, de la procedencia de las imágenes, etc. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la modalidad virtual, que como puedes ver, se compondría de ocho módulos. Y bueno, cada uno de los módulos pues, tiene una estructura similar. Como puedes ver, hay un vídeo. Tendríamos una parte del módulo online, unas actividades TIC que están hechas con la herramienta después pues, que en cada una de las modalidades pues, viene una infografía donde describe básicamente pues, en qué consiste toda la actividad. Si accedemos al módulo online, pues, puedes ver que son, es una serie de contenidos que están hechos con e Learning. Eh, una parte importante que son los, los tipos de agarre, como puedes ver, que es para soportar las figuras, pues cómo deben cogerse los alumnos. Y para complementar, pues están las actividades tips que voy a abrir una, están hechos con la herramienta QEX, como lo que comentaba. Y bueno, pues son actividades de, pues, por ejemplo, estas de seleccionar, hay de completar, hay de ruedas. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, pues viene una de, de, pues, de decidir cuál de estas frases no es una norma basada sobre seguridad. Es decir, tenéis que ver primero los contenidos teóricos y después poder realizar las actividades. Es decir, es un complemento perfecto para lo que es la, la parte teórica y poder a los, los conceptos. Estar en clase. Así que yo creo que los REA es una buena manera de que el docente pueda elaborar esos recursos y pueda aplicarlos en el aula. Porque la transformación de los contenidos para ser un objeto educativo, pues eh, lo hace el docente que realmente es el que lleva el proceso de enseñanza aprendizaje. Así que nada, yo por mi parte animar a, a los compañeros. Es un proceso laborioso, no lo voy a negar, porque conlleva mucho trabajo, pero bueno, la satisfacción de saber que hay un material que, por ejemplo, lo puedes hacer con los alumnos, incluso ellos pueden ser los protagonistas del de propio material, pues es muy gratificante tanto para ellos como para nosotros.